El pueblo lucha, las autoridades no hacen caso, no resuelven los problemas y viene la situación de la policía a reprimir a la población, los jóvenes, los luchadores y trae como consecuencia que se entienda la lucha, que sea más radical y sin embargo el gobierno no hace caso a nada de, de la situación que se está dando en estos barrios que no hay agua, que las carreteras no sirven y un sinnúmero de problemas que hasta ahora no, nunca ha sido resuelto, lamentablemente. De no soltar los presos que hay en este sector eh, ¿Se intensifica la lucha en el día entero eh, o quizá con tiempo indefinido? Eso no es lo más posible. Si no lo sueltan hoy, el, algunos barrios se van a, a unir a esta lucha y la lucha va a ser más radical a partir de ahora, en caso de que las autoridades no suelten a los que están presos. El Consejo Integral de Desarrollo de y Valle también pertenecemos al colectivo. Ahora bien, la actitud represiva que han asumido las autoridades, que es lo único que han hecho. No han dado respuesta a ninguna de las demandas, sino que lo que ha mandado la policía es reprimir. Y con una actitud arrogante por parte del gobernador, y de, tanto del alcalde como del gobernador y las autoridades policiales, ante esa situación nosotros la respuesta que vamos a dar es extender el movimiento. Una se ha extendido en tiempo, era de 24 horas, ahora se ha prolongado 48. Y en estos momentos hay movilizaciones en la zona norte, tiendas de la Duarte, Pueblo Nuevo, toda esa zona, en Cuesta Blanca y también ha habido movilización en Valle. la idea es tender este movimiento como respuesta a la actitud de indiferencia de ellos y a querer criminalizar la protesta justa que se realiza en este pueblo eso no van ellos a conseguirlo porque entonces van a tener que trancar, van a tener que juzgar a todo el pueblo y acusarlo de delitos cuando lo que deben estar son ellos presos por el hecho de que los recursos que deben ir dispuestos para bienes y servicios lo están robando y eso todo el mundo lo sabe. ¿Tu nombre? un Mercado.